Hola, bienvenidos al tutorial de batería. Es electrónica, no os creáis, además fuera de inserto. Bueno, el primer ritmo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ahora con la caja en el segundo y en el cuarto golpe. Golpe de este, golpe de este a la vez. Eso. Y ahora pone el bombo en el primero y en el tercero. Que sería algo así. inventado una canción, pero esto es el tutorial. Uy.